Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con Matusalén ¿Len? El último guardado fue el 3 de junio, Me dormí, ha pasado ya tiempo Estado junior, y bueno, vamos a intentar ya mejorar ese estado Que realmente no sé muy bien lo que tengo que hacer para eh, mejorarlo No sé si es que tengo que quedar primero en esta lista Lo cual creo que sería una locura La verdad es que no lo sé, estamos ya a final de año, estamos en diciembre Estamos con el calendario entre jugar en Casa Blanca o Lars Hackham. Eh, saltar, no, no, no, no, que se me va la olla, tú. Tenemos aquí, bueno, de pista dura, eh, pista dura, pista de tierra batida, eh, 75 puntos y todo el rollo, es lo que vamos a jugar, y luego el otro que tenemos que es este... Madre mía, estoy medio empanado, me mola bastante porque es el estadio está así como, yo que sé, no sé, me mola muchísimo, cubierto y tal, ya jugaremos aquí en algún momento, de momento, o, o debería jugar ahora, creo que voy a jugar ahora en este, sí, mira, tomar por culo, voy a jugar en este. Me mola y además estoy medio empanado, así que yo creo que estaría bien. He estado mmm, practicando ahora un poquito el saque y yo no sé qué le pasa al mando, pero es imposible apuntar. Si apunto a la derecha, como no apunte casi al máximo, no va a la derecha. El problema es que cuando apunto así, va muy a la derecha, con lo cual va muy fuera. Pero si apunto menos apenas va a la derecha, o sea, se queda casi la pelota en el centro y es algo que no entiendo, pero bueno, el caso es que bueno, eh, os informo un poquito los últimos vídeos eh, han sido, vamos ya por el capítulo 4 pero realmente el capítulo 3, por ejemplo eh, fueron 3 vídeos, si no me equivoco en uno solo, lo cual es una locura y el anterior fueron, eh, fue un vídeo solo pero resumido ¿Vale? Por eso duró media hora. Eh, y el anterior, bueno, duró una hora, pero eran tres capítulos de una hora. O sea que hice un, un resumen bastante loco. En esta ocasión, no sé si voy a realizar un resumen o no, pero eh, más que nada porque me lleva bastante tiempo. Perfil del jugador, vamos a verlo un poquito. Aquí lo tenemos: Matusalén Len, 1,72, peso 87 kilos. Eh, está gordo, el amigo. Es del 64, o sea, tiene. Eh, tiene 58 años. Y tenemos un drive ya de 59. Un revés de 57. Servicio 49 y tal. Potencia 59. Mis objetivos son poner. Eh, sobre todo lo que yo quiero subir ahora. Es drive revés. Y potencia. Eso es lo que más quiero yo subir. Ya luego. Eh, a lo mejor le dedico también a la velocidad. resistencia. Eh, llevarlo al 49. Sobre todo quizás en la velocidad. Pero bueno. ...de momento eh, estamos bien bastante por ahí... ...el, el top 1 es Nuele, ...el segundo es Norieja... ...que ya sabes que es como que parece que es Nadal realmente... ...y eh, nosotros estamos ya top 15 con 244 puntos... ...muy cercanos a todos estos realmente... ...con lo cual eh, si ganamos podríamos... ...colocarnos en el top 5 eh, probablemente... ...a partir del número 2 y número 1 son los que más arriba están... Eh, Ni, que creo que aparenta un poquito a Federer eh, Pues bueno, está ahí Así que nada, sin más dilación vamos a, a jugar Y estoy pensando en jugar al final en Casablanca, tío Porque al fin y al cabo somos mejores Y con cada partido vamos a seguir mejorando a nuestro tenista un poquito más Así que vamos a jugar en difícil y, y a ver, venga, sí, vamos a jugar en Casablanca A tomar por culo Vamos a ello, información, es que ganamos 75 puntos, en el otro son 40, vamos a ello A lo mejor nos metemos en el top 5, ¿no? En el... Eh, si ganamos este torneo, claro, igual podemos perder contra Sae King. Que por cierto, ahora veis que eh, aparecemos en un cuadro diferente, mira, en esta ocasión en el derecho Y ya no jugamos contra los dos mejores, que es Nuele y Noriega Así que lo malo que vamos a tener que jugar la semifinal con Noriega y la final seguramente contra Nuele. Así que bueno, es lo que hay. Vamos a ello, vamos a darle a jugar y, y vámonos. Como veis tiene un general de 57, bastante potente, no me he no fijado en los demás atributos. Y bueno, no sé si dejar, como digo, este vídeo completo sin editar o algo la verdad es que no, no sé qué hacer por cierto me mola mucho ¿eh? la, la entrada de este torneo premios que tengo el dinero todavía no sé para qué sirve es algo que bueno veo ahí eh, por comentar algunos fallitos que le veo al juego que el otro día lo estaba pensando tiene muchísimas muchísimos aciertos porque es increíble el juego este es increíble la verdad eh, vale, fijaos hay, hay, la puerta de la entrada había una cortina y, y bueno la siga viendo y está bastante guay bueno intentando hacer el saque fuerte a 189 como podemos ver reflejado en el eh, marcador de la derecha buena hemos llegado corre corre corre corre ni de coña vale estupendo y segundo saque a 154 saque cortado a a 180 tú que es bastante El nota este angula un montón O soy yo Porque eh, estoy teniendo problemas Intentando ahí apuntar un poquito Buena Buenísima esa Vale, bien, vamos Buenísima, ¿no? Y yo, hemos mejorado muchísimo, ¿eh? O sea, se nota. Se nota un huevo. Estoy intentando sacar con el R2 y L2, que es como el, el, el potente. Y el... Joder, ya estamos con la profundidad, amigos. Me cago en todo, Pablo. Venga, va, ¿eh? Madre mía, ahora mismo estamos pasando por un poquito de problemas, ¿eh? A 190, wow. No veas. Eso es la potencia, gente Como hemos mejorado la potencia, también nos mejora Lógicamente Ojo, esa es buenísima, lo he visto demasiado cercano Demasiado metido Vale, vamos a hacerlo todo Con... así Es que se me va siempre, tío, yo no sé muy bien por qué, pero se me va Siempre, tú He estado, como digo, practicando, pero nada Cinco minutillos esta vez Ese paralelo Ahí lo tenemos, perfecto estaba viendo que, que se me venía Estaba yo viendo que se me venía Y mira que estoy sacando perfecto Porque estoy sacando perfecto Gente, el saque es una cosa mmm, Que tengo ya bastante interiorizada Y que hago perfecta prácticamente Ahí está <ríe> Es que de verdad odio la puta profundidad de este juego Es lo peor Es lo peor porque estoy ciego Y no veo una mierda o sea, no, no soy capaz de ver la profundidad Ya no me voy a quejar mucho más Pero lo dicho, es que no veo la profundidad de la, de la bola No sé a qué profundidad va a botar Y con lo cual eso, el timing Me lo complica una barbaridad Porque Pero bueno, di usted nuevo Vamos a hacer un Es que además se van todos, tío no entiendo porque no estoy abundando hacia arriba Pero bueno, seguiré practicando aquí El saque con mi colega Buena esa, qué mamón qué mamón, tío Tiene que haber hecho el globo, pero ya Se ha apuntado para abajo también, tío Yo yo el saque es una cosa Y yo creo que esto es eh, Aquí, porque está... estoy jugando En PC, Qué buena tú Estoy jugando en PC lo que quiero decir es que eh, creo que en consola no me pasaría eso. Yo creo, ¿eh? Es que creo que es un problema de, de aquí, de, de la versión de... Bueno, la versión ya sabéis. Uy, uy, uy. Ese golpe dudoso. Buenísima esa. Qué mamón, ¿no? Vale. Vale. Bueno, nos ha costado, pero tenemos la ventaja por fin. Tenemos la ventajilla. Por fin. Así que venga. Buenísima, ya está. Eh, pues 1-0, tío. Ha costado, pero ahí lo tenemos. Aquí vemos un poquito las sombras del estadio, ¿no? Porque el sol está un poco... Un poco ya caído, ¿no? Pero bueno, los detallitos de la, de la pista. Vale, buena. Eso sí, mmm, claramente, y yo que he estado editando los vídeos y tal, quería que subía el colega, me pone nervioso. Vamos por el paralelo, porque obviamente le iba a costar, ya que se ha ido hacia el centro y le pillamos un poquito el contrapié. Pero bueno, fijad la cortina, ahora es la cortina está echada, ¿no? Uy, uy, uy, uy. Vámonos. Venga, saque y volea contra este juego ya, la verdad es que no me acuerdo. Vale, buen globo, ¿no? Mm. Buen globo. Se puede ir para atrás. Algunos van para atrás y les da tiempo. Otros no tanto. Buen paralelo. Mejor... Uy, uy, uy. Voy a decir, mejor volea, ¿sabes? Porque madre mía. Vale, vamos a intentar ya sacar fuerte, pero... Que entre, ¿no? Es que no me entra ni una. Y la, las otras veces me entraba. Quizás... Se está viendo el saque descompensado qué buena Por la potencia Porque a más potencia, más descontrol, ¿no? Vale Ahí me ha entrado, pero porque le he dado muy hacia abajo, tío Vamos a intentar hacer eso Ahí está Ahora sí que me entra Buena Vale, bien Venga, va ya que subió el colega Bien, le he dejado, ahí está Ahí está, vámonos, ¿eh? Vamos con un cortado Buena, me ha entrado Yo ya lo que quiero es que me entren los primeros Buena Muy buena esa también Buscamos ahí el contrapié, lo hemos más o menos pillado Pues ahí tenemos el 3-0, tío, sí señor Además... Si no he edito los vídeos o lo que sea... O no he edito algún vídeo... Podría estar bien para ver... Para verlo completo, ¿no? Pero bueno... Lo guapo de la edición también... Es que obviamente... Pues... No se hace tan pesado... Pero bueno... Eh, 80 puntos de experiencia... Vámonos... 80 ya son... Entre comillas... poquito. Aquí jugamos contra Norieja... La vieja... Así que importante, ojalá que haya perdido en el otro emparejamiento el número 1, que diga 9, pero no, como veis va ganando, así que eh, nos va a costar bastante quitarle esa primera posición, tío. Bueno, no, si nosotros nos ponemos top 2, podría ser muy interesante, ya que Norieja seguramente eh, le tocaría contra 9, ¿vale? Siempre jugaremos la final contra el número 1 y el número 1 quizás... Eh, le tocara contra, ¿sabes? perdiera antes, entonces sería interesante, pero bueno eh, vamos a jugar contra este tío, ojo cuidado porque ya sabéis que el nota está juega bien, aunque le hemos ganado los, le hemos ganado los últimos partidos, y vamos a mejorar aquí tenemos 80 puntitos que ya este locos, esto es de locos, ¿no? o sea si mejoro el drive, se me van los 80 puntos del tirón, tú ¡Qué locura! Vale, eh, pues deberíamos mejorar... Mejoro el servicio, tío. Estoy por mejorar el servicio, ¿eh? Un poco. Porque mejora la precisión, la potencia y la seguridad de los saques. Y creo que tener un buen... Un buen servicio también es importante. El revés también lo es. Así que yo diría que primero... Son 30 puntos, ¿no? Mm, son 30 puntos. Mm. Voy a mejorar el revés porque al final eh, creo que me compensa más. Y por aquí no sé si mejorar un poquito más la velocidad o algo. De momento lo voy a dejar tal cual. Eh, ¿Quiero guardar los cambios? Sí. Me dejo ahí en la recámara 20 puntitos para el, la final y a ver qué hacemos. Y vamos a darle a jugar. Vamos a ello sin más dilación. A por él, con un drive de 65, no sé qué, 69 No sé si irán mejorando ellos, ¿eh? Sería un detallaco, por cierto Eso siempre lo he dicho, que si los jugadores A medida que van eh, mejorando la carrera Algunos van mejorando y tal Sería un detalle increíble ¿Veis la entrada? Con las lonas y tal Que está ahora mismo completamente abierta Pues luego se se descorre, ¿no? Así que, bueno, vamos a por Noriega. ¿Veis que está ahí abierto, no? Uy, he hecho el saque de patata. Pero bueno, muy bien el partido anterior porque con conseguimos eh, remontar, o sea, salvar ese 40, ese o sea, ese no sé qué 40 que teníamos en contra. Esa pola de break que teníamos en contra durante, bueno, hemos tenido varias, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Yo he soltado. Bueno, lo dicho. Vale, nuestro objetivo es este, ¿vale? Siempre Uf, demasiado para abajo, creo yo Pero bueno, nuestro objetivo es siempre eh, ganar el... Ganar el lado de la ventaja fácil Vale, buena Vamos Bueno que angule él. Vamos. Me cago en todo. Qué buena esa. La alarma, tío. Es que siempre me despierto antes de que me suene la alarma. Y siempre se me olvida apagar luego la alarma. ¿Por qué? Bueno, porque me despierto como dos horas antes. <risa> Ahí va a llegar, ¿no? Vale, el revés era su punto débil. Si no recuerdo mal de este tío... Así que, no Pablo, no hagas eso, que en este juego va súper lento. Pues tenemos un 15-40, tío. No tengo más alarmas puestas. Eh, último enfrentamiento contra... Anda, mira, qué guay, ¿no? Vale, vamos allá. Tío, te, te hubiese imaginado que hubiese entrado a la T o algo, tío, hubiese molado mucho. Aprieta ahí un poquito. Joder con la profundidad. ¿no? Qué injusto es para mi tío. Qué injusto es para mí. Bueno, vamos a tener aquí un partido largo y duro porque hay que romperle y nos va a costar. Era una dejada. Que. Uy, uy, uy. Menos mal que una no entrada. Eso era punto, ¿sabes? Eso era punto tú. Buena. Vamos. Buenísima esa apretando. Y es que me como la profundidad, de verdad Es que intento no quejarme todo el rato de la profundidad Pero es que cuando me pasa No sé por qué tengo la necesidad de contarlo Que yo Joder, es que es perder puntos ganados Por eso, trunco ¿Habéis visto que han cerrado las puertas? ¿Las cortinas? O a lo mejor es que es el cambio de pista No, ¿no? El cambio de lado no creo Venga, va como digo, eh, estos son partidos de aguante, colega. Uf. Son partidos de aguante. Partidos de aguante, hijo de puta. Pero es que el Nota está jugando mucho mejor de lo que jugaba antes, ¿eh? Porque antes, vamos, fallaba más Hacía mucho más esto, tío 30 iguales, venga, podemos, ¿eh? Hemos descansado un poquito Qué mamón, ¿eh? Qué mamón Qué mamón el saque que me ha hecho, tú Vamos a tener que cubrir un poquito más el ángulo ¡Vamos! Venga, tío. Aquí importantísimo, ¿eh? ¿Vale? Ahora, cubrimos un poquito más el ángulo. ¡No, tío! ¡Qué putada! Podríamos habernos puesto ahí con ventajita. Bueno, a ver qué hacemos ahí, ¿no? O sea... A ver qué hacemos ahí, tú. A ver si podemos remontar esto, tronco, pero... Complicado, ¿no? Muy complicado. Es que es jugar todo el rato. De ahí, gane o pierda, ¿eh? Es jugar todo el rato. Con, con dudas, tío. ¿De dónde va a botar la pelota? Porque es que nunca estoy seguro de dónde va a botar la pelota, tío. ¿A qué profundidad, sabes? ¿Qué haces, Pablo, colega? Bueno, no pasa nada. Buena, no llega, sí llega. A lo mejor deberíamos haber subido algo, pero bueno. Venga, ¿eh? Y... Me ha faltado ahí un poquito. Buenísima esa. Muy buena esa. Buen ángulo ahí, ¿eh? Muy buen ángulo ahí. Bueno. Tenemos que ganar su saque sí o sí, así que vamos a ello. No queda otra, tú. Joder. Cada uno jugando peor. Buena. Buena, apretando ahí Uy Muy bien Bien Uff, primer intercambio Ha sido nuestro, estamos nosotros Mejor de cardio que él, eh El marcapaso, me con los Saques suyos, tío, está teniendo Buenos saques El mamoncio Corre Cago en la puta, tío Me va a ganar el puto saque, de verdad Joder Vamos Oh, oh los cojones Oh los cojones, tú Tiene una pinta de que han mejorado, tío Vamos de verdad, eh, me, como que me da la sensación de que juega mejor que antes También es verdad que hace mucho tiempo que no juego eh, Soy subnormal, o sea, tenía que haber echado al revés Pero mira, ha fallado porque ha dicho, ha visto el ganador Y claro, como iba en desventaja, pues se ha puesto nervioso Ojo, que se va esto, se pone esto lentito Estamos por cierto a día 9, por si alguien se lo pregunta cuando estoy grabando yo esto. Eh, tío, me va lenta el juego. Vale, ya parece que mejor. Uf. Vale, vamos a ello. Sumaría, que hay gente que estornuda. Buenísima. Bien. Bien. <coughs> Toda la boca Vale, va Buena esa Es como una especie de murmullo, ¿no? Buen ángulo Apretamos ahí Un cortadito por allá Vamos Buena Ahí le da muy mal Vale, mejor va Muy buena No te aprieta, tío Pero bueno puf era complicada esa tío. Buena, buenísima, buenísima, llega todo, buena. Uf, casi ese ¿eh? saque. Ahí está sacando al revés. No me lo puto, creo Le he dado muy pronto, no pasa nada, va Buen saque Buena, buena, buena, buena, buena, buena Joder con el... Va Buena, bien metida Vaya como aceleró, eh Vamos Vamos Estamos arriba, gente. Estamos arriba. A ver si podemos brequear de nuevo. Buena. Que la haya dado con el revés ha sido la leche. Ha intentado apretar ahí. Es lógico. Angulamos para llegar al, a su revés. Y allá no llegamos. Pero bueno. Eh, le obligamos a, a jugar dos o tres golpes más. Y eso en muchas ocasiones es bastante importante. Ya que conseguimos el error, ¿no? El rival, bueno, vale, joder, está ahí apretando, no me gustaría jugar un tiebreak, la verdad, pero bueno, mierda, bueno. Está a tope con las pulsaciones. Buena esa. Buenísima esa. Que espabile. Que espabila, colega. Vale, a ver dónde va. Uf. Venga, tío. Buenísima esa. Va, vamos. Vamos, fuera tú. Lo ves resistiendo, aguantando... 40 iguales, dos puntitos más y a tu puta casa. Buena esa. Muy buena esa. Oh, qué lástima, tronco. Quizás me tenía que haber jugado el golpe fuerte, ¿eh? Para el paralelo, tío. Buena Muy buena Hemos pillado ahí el contrapié, sí señor Él sí se ha jugado el paralelo Y menos mal que no, no la ha entrado ¿eh? Buena va eh, Igual mejorar la velocidad próximamente Va a ser interesante ¿eh? Nos quedamos muchísimo tiempo trabado En el resto Y se nota bastante La profundidad, tío No la veo Pero bueno Buena, buena Joder, colega, ya he perdido ahí la Ventajita que tenía Un Buen ángulo Menos mal Buenísima esa Va a llegar a todo porque el nota es Flash Buenísima, coño. Joder, qué complicado, tío, con el tema de la profundidad y sus mierdas. Porque es que además no. No está la posibilidad de ponerlo, tío. Venga, ¿eh? Tenemos que romper aquí. Aunque curiosamente. Nada, curiosamente nada. No sé qué ha hecho, se está nervioso. Va, ¿eh? Sacaso. Pues, sacazo gente ese saque es el que tengo que hacer que no sé realmente ni cómo lo hago ¿eh? pero bueno buenísima dominando con el servicio vale tenemos dos oportunidades para romperle y obtener un, un puntito vale menos mal que se lo he leído dentro que cabe pero bueno no ha servido de mucho pero podría haber servido. Ese es el, el tema. Que podría haber servido. Ha sido dentro, ¿no? Buenísima, Pablo. Buenísima. Muy bien. Nos defendemos. Ahí está. Buena. Buena. ¿Vale? Joder, estoy intentando angular un poquito. Muy buena esa. Joder, Pablo. Miro más al, al muñeco de fondo que a mi muñeco, tío. Joder. Joder, colega. Bien. Menos mal, tío. Es que me enfadaría mucho, tío, el, el tener que perder por, por la mierda esta de la profundidad, tío. Menos mal que ha fallado el otro. No me voy a jugar el saque, además es sacar a 144, que no sé muy bien a qué es debido, ojo. ¿Sí? Tenemos dos bolitas de partido. Buena esa. Muy buena esa. Y aquí apretamos... Ahí está. Nos ponemos de derecha. Y perfecto. Acostado, eh. blanca tenis complex. Y las puertas, lo dicho, eh, no sé por qué, pero algunas veces está cerrada la cortina, otras veces abierta. Es raro, ¿no? No sé si es un fallo o un detalle. Entiendo que un fallo, ¿no? Es que los fallos que tiene este juego le queda hasta bien. Pero bueno, uno de los errores que yo veía en este juego, por ejemplo, es el dinero. Que es algo que, bueno, tampoco importa mucho. Es que la cortina ahora está cerrada en el fondo? A lo mejor es por el lado de la pista o algo, aunque yo creo que no, pero bueno. El dinero como que, de momento, es absurdo, ¿no? No sirve para nada. Tenemos 150 puntos de experiencia, genial. Así que vamos a... Jugamos contra Nuele. ¿Es que el Nuele, ¿Ese dónde es? es? ¿Del Congo o qué? Eh... 150. 150. Y yo, es que son... Es que no obtenemos ni para mejorar dos puntos de, de Drive, tío. Es... es una bestialidad. Creo que lo suyo sería... Ponernos todo en, en 50. Es que tío, 80 puntos. Pero bueno, más es 150 y más es 300 y mucho más es 400, ¿no? O sea que. Aquí técnicamente lo que más interesa, ¿no? Sería mejorar las cosas del, al 69, como mucho, creo yo. Porque es que de 80 pasar a 150 es como ya demasiado, ¿no? Con esos 150 puntos, en vez de mejorar una habilidad de drive, podrían mejorar. Eh. ...bastante más, ¿no? 5, eh, ¿no? De, de 30, o sea que... ...es que claro... ...es... ...de 50 a 59... ...sí, yo creo que vamos a mejorar el servicio, gente... ...es que son 30 puntitos... ...y no 80, ¿sabes? ...puedo mejorar dos veces aquí... ...por una de la otra, o sea... ...cuatro veces incluso... ...vale, eh, ¿qué otras cosas serían interesantes que mejorar? ...por ejemplo... Pues Yo creo que la velocidad ¿no? Yo creo que la velocidad Que obviamente puede mejorarlo el doble Así que porque no nos ponemos ya en 49 Mejora la velocidad Y la capacidad de reacción del jugador Que será más veloz Y podrá cambiar de dirección Más deprisa Eso está bastante bien Y luego tenemos la resistencia eh, Que ayuda a recuperar la energía Después de una larga carrera un cambio de dirección brusco y todo el rollo. Vale, yo creo que mejorar esto así a priori va a estar bien. Vale, así que lo vamos a dejar tal cual. Y bastante bien. Vamos a ello. Vamos a por, a por Nuele Que ha ganado todo. Emparejamiento nos ha costado en, en la semifinal. Fijaos, hemos quedado 4-3. Él ha quedado 4-2. O sea que lo ha tenido más o menos sencillito dentro que cabe. Así que vamos a por él con un buen servicio. Que tiene, 60 de servicio No me ha dado tiempo a, a leer más nada Pero bueno, no sé si contra él he jugado ya A lo mejor tengo alguna fotillo por aquí De las que hice Pero no lo sé con seguridad ¿eh? No lo sé con seguridad El nuele este, ¿no? no tengo No, tengo noriega Y ya está Turner y no sé qué más Bueno, vamos a ello Pero bueno, este, este tío subía a la red Este tío corría también bastante, ¿no? Uy, el saque más asquerosillo no puede ser Venga, va Fija las pisadas ¿eh? Que tiene, o sea, es que es la leche, tío Bueno, estamos jugando Ahora mismo bastante mal, me intentas el Contrapié Buenísima, ¿eh? Pues chaval Cómo ha llegado el otro de bien dame con la profundidad un poco, o me lo parece a mí. Buena esa. Vamos. Ahí está, empezamos ya nosotros a ahí. A entrar un poco más. Venga, va. Se abre. Pff. Buen saque el colega. Vale, pillamos toda, importantísimo. Muy buen cortado. Busco el contrapié y sobre todo el abrir. El hueco, ahí está Tío, la profundidad De los cojones, pero bueno Es que he soltado antes Pensando de que, el, que la, bot, la bola estaba más profunda Tío No sube Ahí está Vamos Mierda, ese golpe Lástima, eh Buena esa Ahí está, ha intentado recuperar un poco de posición en la línea de fondo y le he hecho la bola demasiado rápida y se la ha comido. Eso está bien, le estoy tirando mucho a su drive, realmente no sé qué sería mejor. Pero bueno, me estoy enfrentando contra el top 1 y top 2 y no es algo fácil. El nota sacando a 202. Bueno, te imaginas que llega a entrar, me cago en panini. A ver si algún día entra. 189 de momento. Segundo saca 148. Bastante más débil. Buen revés. Voy a jugarle con el contrapié. Buen ángulo. Buena también esa, ¿eh? Muy buena. Uf, chaval, de bestias. De low cost. Vale, no se esperaba ese saque. No se lo esperaba, vamos. Buena. ¡Ojo! ¿Cuánto resto tiene el colega este? Porque está fallando mucho. Buena, va. Estamos muy metidos en pista. Pero... Vale, cuidado aquí que puede... Crear ángulos. Bueno, ha fallado de milagro, ¿no? Ha fallado de milagrito. De momento fácil, ¿eh? Un 0-2... Que nos ponemos eh, Bastante fácil, la verdad Una dejada Por la puta cara Y ahí un poco más fuerte Habéis visto, ¿no? O sea, una dejada para hacer que suba un poco Y, y nos ha salido espectacular La verdad La dejada, por desgracia, en este juego Es una mierda No es ni dejada realmente Corre, bueno, un puntito que gana Muy bien 15 iguales, vamos a ver si podemos rematar ya el partido en el resto. Que de momento podría serlo perfectamente, así que me noto con muchas posibilidades de cerrar rápidamente este encuentro. Vamos, flojita ahí. Angulamos un poquito más. El paralelo potente. Otro más. Angulamos otro poquito Intenta defenderse como puede Un poco a la desesperada Ahí ahí fallo ya un poco Pero bueno, seguimos Vamos a con hacer contrapié No nos ha funcionado mucho Pero bueno Venga, falla Por muy poco, ¿eh? el colega está fallando Por muy poco Está cansado, lo hemos hecho correr un poco Ojo, ¿subía la red? O me lo ha parecido Buena. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Buena esa. Buenísima esa también. El, el, la profundidad del gol que hace le da hoy. No sé qué ha pasado ahí, pero bueno, punto de campeonato. Nos centramos en este punto y no en el de antes que no sé qué cojones ha pasado. Ahí está al revés. Buena. Vamos. Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, sí, señor. <coughs> Victoria, gente. Y por un momento no iba a jugar aquí, ¿eh? Pero he dicho que Porque me veía empanadísimo, ¿sabes? Mira el otro ahí sentado ya. Qué guapo los detalles esos, ¿eh? Nana, increíble. No me había fijado yo en ese detalle, tú. No me había yo fijado en ese detalle, colega. No hemos subido en ningún momento en, e en este torneo. Ni falta que ha hecho. Bueno, <ríe> igual con Norieja a la vieja. Un poquito, un poquito sí. Pero bueno. Ninguna is, por supuesto. Pero puntos ganadores. Pues muy poquitos. Dos. Y errores no forzados, cero. La verdad es que también no hemos hecho ningún error no forzado. Así que bien. 190 que no están. Está bastante bien. Eh... Y nada, hemos ganado el último torneito que se vayan espabilando los colegas y de momento se nota muchísimo toda la experiencia que le estoy dando al muñeco, o sea que bastante bien. Emparejamiento por si alguien tiene curiosidad, comenzamos aquí, 3-0, luego nos costó mucho el partido este, 4-3 y luego otro 3-0 contra el número uno del mundo. Del mundo de los juniors, por supuesto Info del torneo no hace falta Aunque nos hemos llevado unos 100.000 Más de dinero, o sea que, genial Premio del torneo en total son 422.000, ¿no? La suma de todo, lo cual me parece eh, Demasiado exagerado Así que, bueno, a lo mejor tiene en cuenta el, el femenino, que a lo mejor No se ve aquí, ¿no? Pero habrá, habrá Femenino, entiendo eh, Salimos Más 75 y nos ponemos, como dije Top 5, amigos Madre mía, ahí estamos Con un premio de 422.000 O sea, dinerito, dinerito tenemos eh? Pero bueno, estamos en el top 5 Ahora toca finalizar el calendario Finalizar la temporada Y bueno, eh, vamos a ver a el área del jugador Por supuesto, tenemos 100, eh, 190 puntos Hemos mejorado la velocidad al máximo Podríamos mejorar al máximo la resistencia y entonces, pues nos quedarían todavía 40 puntitos. La cosa es que la resistencia no es algo que yo vea así a priori como algo eh, interesante, ¿no? Para ello creo que voy a mejorar tanto... El servicio lo voy a mejorar, ¿eh? Vamos a mejorar el servicio Aumenta la precisión, la potencia Y la seguridad de los saques Lo que me da miedo, ¿sabes qué es? Que yo mejore esto y no note diferencia tío Porque creo que es un problema más del de, de la versión esta en PC ¿Sabes? Yo creo, es la sensación que me da Entonces eh, me da un poquito de miedo Bueno, vamos a subir el servicio A 55 Le vamos a subir bastante eh, O a 54 Incluso y ya lo demás es que como digo eh, la potencia, el drive y el revés que es lo que yo les quiero subir eh, como veis cuesta ya 80 puntos vamos a 55 y toman Pro pull ok, guardamos, claro vamos a guardarlo, eso ya está hecho y bueno, calendario como veis hemos terminado eh, vamos a hacer una una vista completa de, de todo el calendario de lo que hemos hecho, jugamos aquí en difícil en enero, eh, quedamos en cuarto final, o sea, cuarto de final es primera ronda, luego jugamos eh, fuimos muy de chulitos diciendo, hey, eh, hemos ganado no sé qué, la, la, los anteriores encuentros, tal, hemos pasado a Junior, estoy muy motivado me voy a poner ya contra, contra el puto amo, ¿quién nos tocó? Norieja el número uno, ¿no? Actu actual no, ahora mismo no, pero en ese momento era el número uno Así que luego dije, vale, me voy a bajar un poco, vamos a jugar en fácil También perdí en primera ronda Luego jugué en marzo, me flipé otra vez, me tocó Norieja Y entonces decidí, creo que eh, ni siquiera jugar el partido O el partido que no jugué, sí, creo que este ni lo jugué Vale, me tocó otra vez Norieja y no, no lo jugué Luego jugué, jugué otra vez en fácil y también perdí O sea, como veis, perdí los cuatro primeros encuentros en primera ronda aunque este partido en fácil en Atlanta me sirvió para, bueno, entender un poquito más el, el tema de, de los golpes y todo el rollo. Estuve como practicando. Luego en mayo eh, seguí con el fácil, lógicamente, y, ojo, obtuve buenos resultados ya que gané, ¿vale? <ríe> Tal cual como eso. Junio me flipé otra vez en difícil... En julio seguí flipándome en difícil, luego bajé a agosto y como veis todo el rato en primera ronda Y ya en septiembre dije, mira, eh, no gano ni en fácil ni en difícil, a tomar por culo Voy a jugar ya difícil y mmm, me da igual, ¿vale? Si pierdo, pues pierdo Y con esa tranquilidad, pues gané ya Amsterdam, gané increíble Y luego... <coughs> Y luego jugué en fácil en Fiji. ¿Por qué? Por la pista. Porque me molaba muchísimo la pista, que era la de madera. Luego jugamos en Moscú y lo ganamos. Y por último Casa Blanca. y también lo hemos ganado. Con lo cual hemos obtenido ahí muchos puntos. Y si bien la el principio y prácticamente mitad de temporada ha sido una castaña. Pero eh, el último cuatrimestre ha estado bastante bien. La verdad es que hemos ganado... Eh, es que hemos ganado 1, 2, 3, 4... Cuatro, lo, los últimos cuatro meses, como digo, los últimos cuatro meses y el de Teranga, de aquí, de mayo. Eh, hemos ganado cinco torneos, de los cuales dos son fácil y tres son difícil O sea, va, yo, ojo, bastante bien dentro de lo que cabe, ¿eh? podría haber sido muchísimo peor. En cuanto al a la temporada... A la temporada vamos quinto 319 puntitos y como veis ya nos va a costar bastante más superar al suizo y bueno superar a, al primero y al número 2 ¿no? El primero es que si sigue llegando a semifinales o a la final pues obviamente va a obtener unos cuantos puntos Lo suyo es que pierda en primera ronda lo que pasa que claro vamos a tener que jugar ya a partir de ahora torneos importantes torneos de, de primer nivel y prácticamente eso, lo bueno que estamos quinto, ya está, ¿para qué nos sirve? Pues no lo sé, de momento no tengo ni idea. perfil del jugador no hace falta, aunque vamos a ver un momento, la identificación no, lo que me interesa es los atributos tampoco, aunque aquí molaría que se viera la media de todos ellos, ¿no? Eh, la revisión de la cadera, de la cadera, sí, de la carrera, victoria frente a derrotas, 15 victorias, 7 derrotas, títulos en carrera 5 y premios en la carrera 422.000. Y prácticamente ya está, ¿no? Puntos en la temporada y todo eso. Ojo, vamos a tener muy buena. Muy buena chance, ¿no? Por así decirlo. Para en la siguiente temporada. Eh, seguir sumando puntos. Y que no nos bajen prácticamente nada, ¿no? Hasta, hasta septiembre vamos a tener ahí muchísimos puntos que sumar. Si ya simplemente ganando un partido, ¿no? Pero bueno, eh, información del jugador. ¿Esto qué es? Casa Blanca, no sé qué. Distribución de puntos ganados. Esto mola un montón, ¿eh? Fíjate. O sea, ¿yo como juego? Pues yo juego, eh, mis puntos ganados son por errores no forzados del rival el 50% y por puntos ganadores el 40%. Ojo, no está tan mal, ¿eh? Luego distribución de puntos perdidos, errores no forzados, yo es por el 44% y el 45% por puntos ganadores. Lo cual pues no, no está mal. El ex y saque ganadores y errores no forzados. Ojo, solamente pierdo por un 8% de errores, de errores... Ah, de errores forzados. Ok. Pero de errores no forzados en 44. Eso hay que bajarlo, como digo. En fin. Eh, terminamos aquí. Siguiente. La temporada ha terminado y no has conseguido encararte. Encaramarte al top 3 del circuito junior Pásate por la spin School Para afinar tu fundamento O dedica algún tiempo A decidir qué clase de jugador quieres ser En evolución del jugador Y prepárate para enero Que es cuando se abre la nueva temporada junior Vamos, que lo hagamos de nuevo Me cago en tu puta madre, amigo Me cago en tu puta madre Has llegado el circuito junior Otra vez se repite, tío Pues esto a mí no me ha gustado Porque ha sido como en plan Hola hola, y mira que hemos hecho buenos torneos al final lo que pasa es que, claro, no ha sido no ha sido suficiente aún así, estamos mucho mejor puntos de temporada, ahora como estamos por cierto, calendario, bueno empezamos de nuevo, ¿no? pero en la temporada estamos quinto ¿vale? porque o sea, es como que se nos borran todo, o sea esto ya sí que sería un poquito más fácil lo que pasa es que también depende un poco de la suerte, ¿no? Pero bueno, lo bueno, como digo, es que vamos a tener... Si ganamos los torneos y tal... Y yo estoy acojonado un poquito. Porque es que me puede pasar otra vez que... Lo, lo importante es que ganen estos dos siempre, ¿vale? Y yo, lógicamente, para que los demás no puntúen, ¿sabes? De hecho, sería lo suyo que el tercero, por ejemplo... Eh, ni siquiera jugara en, en primera, o sea, en, en difícil. Que por cierto... El que gana aquí, por ejemplo, el que queda finalista... ...se lleva 35 puntos... ...ok, y el que gana aquí... ...cuánto se lleva, 40, ¿no? Mm, vale, es que ganar... ...ganar en difícil es la clave, gente... ...si ganamos 6 torneos... ...en difícil... ...6... ...6 torneitos estaría muy bien, pero bueno... ...lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado... ...quería hacer una especie de vídeo completo... ...al 100% para que veáis... ...este juego... Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a jugar este juego en directo. Así que tendréis más información en el canal próximamente. Y creo que puede estar, puede, ser, puede que se haga un poquito, un poquito más ameno. Y esta temporada, como digo, la voy a jugar en directito en el canal de Twitch, eh, De Twitch, de ¿vale? En, en la plataforma moder, mora, moradita. Que además tengo ganas de, de darle un poquito de, de ahí de, de, de, de contenido. Y nada, si queréis acompañarme y eso, pues la verdad que se echa el rato también mucho más agradable. En fin, muchas gracias por verlo, por uh -huh. el apoyo, un saludo y hasta más ver. Adiós.